Esto si hubiésemos tenido elecciones juntamente con las nacionales, no hubiese sucedido, el gasto lo hubiese bancado la Nación. Pero bueno, son decisiones que están dentro de la potestad del gobernador, nosotros hubiésemos preferido que hubiesen sido con las, con las elecciones nacionales, que no se hubiese eh, cambiado el sistema electoral, que no tuviésemos esta ley de la trampa, o ley tramposa que es la ley de lemas, ¿eh? donde este, nosotros, eh, la fórmula, Marcelo Rego y Martín, va a ser la fórmula que más votos va a sacar en San Juan. Ahora, lo que hay que dilucidar, si le vamos a ganar en la sumatoria con Uñag y Gioja. Entendemos que vamos a ganar. Pero bueno, es una es decir, es increíble, que este, puede suceder que el que más votos saque eh, no termine ganando. Entonces es una cosa que es inconstitucional. Pero bueno, todo esto lo ha ido haciendo el gobierno, cambiar la fecha de las elecciones, cambiar el sistema electoral, solamente con un objetivo. No el de mejorarle la calidad de vida a los sanjuarinos, sino perpetuarse en el poder, quedarse en el poder, ver cómo modificaba y manoseaba las leyes para seguir estando en el poder. Y son 20 años, ya está agotado el modelo, como lo he dicho recién, y hace falta la alternancia, porque la democracia es alternancia, la alternancia es saludable en, todo, en toda sociedad. Eh, eh, que ¿Están dentro de las posibilidades? Y Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, eh, entre otros. Este, pero bueno, eh, es también una, una elección de corte netamente provincial. Puede venir alguna figura nacional, pero este, le hemos dado prioridad eh, todo el tiempo a la parte provincial. que ¿no? Se están discutiendo cuestiones provinciales y municipales y, y eso... Ahí nos hemos enfocado. Es posible la visita, justamente el otro día estuvimos hablando con Marcelo, es posible, no es seguro, pero es posible que alguna figura nacional pueda llegar a venir.